paso que está dando eh, se está constituyendo en un problema y en una preocupación de muchos sectores porque no es solamente eso yo conozco un comunicador aquí que le deben un dinero y, y lo han puesto de mojiganga un prestigioso comunicador de este pueblo que me dijo eh, eh, eh, la forma eh, vulgar como lo trataron y lo ha tratado que además es abogado el comunicador esa fiscalía. He, he escuchado muchas cosas negativas de esa fiscalía y ustedes vieron la actitud con el apresamiento de, de, de estas personas de, de caso del asesinato de la joven Suri Los ciudadanos en estos pueblos están totalmente desprotegidos y desamparados con este tipo de autoridades que nosotros no gastamos. O sea, el delincuente aquí hace lo que le da la gana y es un héroe. Y la gente va con fines de protección frente a un delincuente y estas autoridades lo que hacen es que protegen al delincuente y no a la víctima, a gente de trabajo. Pero eso, eso hay que tratarlo en este pueblo, señores. Eso hay que tratarlo en este pueblo. ¿Qué es lo que está pasando con ese ministerio público? ¿Eso es una vergüenza, ese ministerio público? ¿Eso es una vergüenza, señores? Si sí, se es sí, que se llama, si se, si se puede llamar ministerio público. Bacoríen eso ha tenido muy mala suerte. San Francisco de Macorís ha tenido muy mala suerte con, con esos famosos ministerios públicos que, que, que, que designan aquí, eh, en esta provincia. Una verdadera vergüenza, señores. Bueno, entonces, este otro tema que tenemos en el día de hoy. Eh, señores, y lo que ha pasado y ha ocurrido en Estados Unidos con la muerte de un afroestadounidense que mató a un policía en Minnesota aficiándolo, metiéndole, uh, oye, pero cuánto racismo y cuánta brutalidad policial, cuánta brutalidad policial, señores, eh, es una pena la forma en que, en que fue asesinado eh, ese negro, por ser negro, por ser negro, y, y, y, y, y las calles de Estados Unidos, de gran parte del territorio norteamericano, bueno, han tenido que poner un toque de queda en el mismo Nueva York, porque la gente está indignada. Porque esos eso blancos supremacistas, eh, eh, eh, antinegros, que eh, se le nota a simple vista el odio racial, el odio visceral hacia los negros, hacia los, los hispanos, a los latinos, es una cosa eh, eh, eh, vergonzosa en pleno siglo XXI, en pleno siglo XXI, tanta discriminación. Un país que debió ser un ejemplo de igualdad y de la lucha contra la discriminación y contra las violaciones de los derechos civiles y de los derechos ciudadanos por razones ideológicas, de raza, eh, de cuestiones religiosas. Eso, la humanidad tiene que superar eso, que una gente se ensañe contra otra por el color de su piel, señores. Es una cosa eh, eh, eh, eh, absurda. Bueno, aquí tenemos al distinguido abogado de los tribunales de la República, Huáscar López. Buenas tardes, Huáscar. Buenas tardes, Omar. Eh, Tenía la intención de llamarte ayer. Me quedé, esperando esa llamada... Sí, pero qué pasa que eh, yo tuve que hacer una actividad laboral imprescindible y cuando quise llamarte ya no podía. Entonces te he llamado hoy para que porque tú acabas de tratar un poco el tema de la de la libertad que se le dio a la persona que mató a la joven. Sí. Mira, eh, déjame decirte, ese es un error grave. Porque, eh, al parecer, hay una eh, ignorancia. Porque el flagrante delito definido en la tipificación penal es aquel que se está cometiendo en el momento o se acaba de cometer. Exacto. Eso significa que cualquier persona, y eso está en jurisprudencia, eso está en la doctrina, ¿Eh? Eso está definido claramente cualquier ciudadano que pueda apresar a la persona que está ejecutando el delito en ese momento o que acaba de ejecutarlo incluso más allá de las 48 horas, puede apresar a ese ciudadano y llevarlo a delante de un juez sin necesidad de orden de arresto sin necesidad, Pero, de, porque ese fue no. el argumento no, no. ese fue el argumento del juez para ponerle garantía económica, di que de 300 mil, 500 mil pesos. No.